Tenemos este espacio dedicado a hablar sobre los animales diferentes eh, noticias, información que vamos conociendo Y hoy tenemos un invitado de lujo al cual vamos a entrevistar Porque la verdad que es muy interesante el trabajo que hace Él es Fernando Pieroni, lo recibimos con un fuerte aplauso De otro lado ya se encuentra conectado Activista y defensor de los derechos de los animales Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido Un placer Oh, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias, gracias por la invitación. Bueno, un gusto, un gusto poder charlar con vos. Este, bueno, hace algunas semanas, aquí mismo en el programa, compartíamos esta noticia que se viralizó en todo el país, donde vos eras uno de los protagonistas. De hecho, fuiste el encargado de difundir lo que tenía que ver con el rescate de más de 100 perritos salchichas que se encontraban en este criadero. Horroroso, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de justamente lo que vos compartías en tus redes. Porque muchos te conocen por allí, ¿no? Vía Instagram, donde vos vas compartiendo tu día a día, que te encuentra atravesado por el amor y por luchar por los derechos de los animales. Sí, es así. Bueno, justo estuvimos en... Este fue uno de los tantos ayuntamientos que hicimos, pero bueno, este se viralizó, Sí. que fue bueno porque justamente lo que yo trato de hacer a través de mis redes sociales Tratar de concientizar uh -huh. con todas las, las cosas feas que pasan detrás de los animales, los criaderos. Sí. Los, bueno, tantos lugares: el tráfico ilegal de fauna, los zoológicos y un montón uh -huh. de lugares que son de explotación animal. Me imagino que te has encontrado, bueno, a, a lo largo de este tiempo en el que venís uh -huh. luchando por esto con cosas horribles, Fer. Bueno, las imágenes eran súper elocuentes de lo que vos mostrabas allí, de lo que pasaba con los perritos salchichas. Pero más allá de esto, debes haber vivenciado cantidad de cosas tristísimas. Sí, la verdad que sí, eh, no es fácil esta vida, más uh -huh. cuando a más a los animales, como bueno, el equipo que estamos, que somos nosotros, eh, eh, entramos a lugares en los cuales son, entonces, los animales están en situaciones terribles, uh -huh. terribles, y no es fácil, no es fácil. Pero bueno, siempre tratamos de ver el lado positivo, que lo estamos haciendo justamente para cambiar esa realidad. O sea, tratamos de salvar lo más que podemos. Y tratamos de, desde otro lugar, lo mejor para ellos y devolverles un poco de lo que se te ha quitado, como por ejemplo las imágenes de los zoológicos, los animales que están abandonados dentro es del los pobrecitos. Sí, es terrible, la verdad que sí. ¿Y es sí, difícil menú. o fácil quizás encontrar apoyo? No, no me refiero a la gente, que obviamente todos los civiles nos solidarizamos con vos, y te felicito por el trabajo que haces, pero por ahí de autoridades, del mm. Estado, ¿es fácil encontrar respaldo para poder hacer este tipo de, de actividades, de poder salvar todos estos animales? Mira, la, la realidad no es fácil, no es fácil porque el, el, el sector animal está como medio abandonado y es como una prioridad número 100, digo yo, siempre sí. de la, la prioridades de cualquier gobierno, pero en el camino lo hemos cruzado, con, sí, con, con autoridades que realmente tienen empatía y nos dan una mano enorme, con el tiempo nosotros nos fuimos haciendo un poco más conocidos con respecto al laburo que hacemos, uh -huh. con la seriedad con la que trabajamos y el objetivo sí. claro que tenemos. Y la verdad que últimamente estamos buscando, estamos encontrando, perdón, eh, una, un buen apoyo de quienes tendrían que estar haciendo esto ya desde hace muchos años. Pero bueno, nosotros, eh, mientras tengan el apoyo de ellos, que es muy necesario, hay muchos por permisos que hay que firmar, hay muchas cosas que nosotros, si no tenemos el aval político, no lo podemos hacer. Por supuesto. Últimamente lo estamos encontrando. Uh -huh. Y falta todavía marco legal, quizás, o, o, o leyes más duras, por ejemplo, para sancionar a quienes maltratan, por ejemplo... ¿Qué pasó con el señor que, que era dueño de este uh -huh. criadero? ¿Qué hizo la justicia con él? ¿Tuvo que pagar una multa? Porque a veces las penas son tan light, por decirlo, tienen que uh -huh. pagar tan poquito dinero, que no es realmente sancionado como corresponde el maltrato animal, ¿no? Bueno, justamente otra de otras luchas es el tema de la ley de maltrato animal. Uh -huh. Queremos eh, lograr que se modifique, no perder sí algunos privilegios que tiene la ley, que bien, o sea, de alguna manera... Siempre tenemos eh, efectividad usando la ley, porque, uh -huh. bueno, este allanamiento se hizo gracias a la ley 14.346. Pero es necesario aumentar las penas, uh -huh. sí o sí es necesario aumentar las penas, porque esta persona, en el caso cultural del criadero, sí. nada, se llevó un proceso penal, el cual aún, aún sigue, pero generalmente las condenas no, no, no son efectivas, no son de prisión son de 15 días a un año, multas que no se cumplen tampoco, uh -huh. nosotros estamos pidiendo que las penas sean mayores a cuatro años de cárcel, para que sea de cárcel, claro. para que puedan cumplir. Por supuesto, y vos Fer, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Y preguntarte además si a lo largo de estos años o este tiempo has visto un, un cambio de, de, de chip, de conciencia, cada vez más personas acompañándote y cada vez más noción de, del respeto por los animales. Y la verdad que día a día vengo, vengo se ve, se nota que la gente cada vez se, se suma, se une más, hay más conciencia, sobre todo los más chiquititos, chiquititos sí. como vienen con otro chip, eh, ya no no les agrada el animal atrás de una jaula, ya uh -huh. no le gusta el zoológico, ya como que tiene una conciencia diferente, claro. y la verdad que eso eso es buenísimo porque obvio que todos estábamos aprendiendo de estos errores que cometimos en el pasado todos uh -huh. hemos visitado zoológicos sí. todos hemos tenido un lorito en nuestras casas, una tortuga todos sí, sí. hemos comprado animales de procedencia dudosa, sin saber qué hay detrás de un criadero, uh -huh. entonces de a poquito todos juntos vamos cambiando y yo confío que sí, que en un poco más de tiempo todo esto va a ir terminando uh -huh. eh, los zoológicos, la gran mayoría están cerrados Claro. y eso es un cambio enorme como sociedad, De hecho. ahora lo que nos queda a nosotros, Ajá. sí No, perdón, que hacías referencia a los zoológicos y vos estuviste este fin de semana en La Rioja justamente colaborando eh, con la preparación de algunos animales leones, pumas y tigres para su futuro traslado a algunos centros sí. bueno, de, de rehabilitación sí. donde sí. van a poder tener una mejor vida sí, sí, justamente este fin de semana tenemos la Rioja, en el exolítimo ya está, y ya venimos trabajando hace meses con, con el zoológico, el exológico, perdón, uh -huh. y se puede hacer lo tengo que remarcar porque las autoridades están de acuerdo que se haga. Claro. Bueno, acá en Mendoza también. Sí, Hay que destacar verdad. que acá en Mendoza ya el zoológico no es tal, es un ecoparque, eh, es un ecoparque y que claro, por ejemplo en los últimos claro. meses los elefantes fueron trasladados a Brasil, uh -huh. el, el que queda muy pronto también será trasladado allá. Está buenísimo este cambio y, y esta conciencia ¿no? que cada vez más provincias van adoptando justamente es lo que se necesita que las provincias adopten este eh, esto que se está haciendo y todos juntos buscar la, lo, lo mejor con los animales justamente estamos ahora en preparación de de Zayra y su sumanada que son seis tigres de bengala eh, que van a ser trasladados a un santuario sí, sí. que bueno ya estamos en la etapa final del, del traslado que fuimos a hacer la vasectomía justamente para que no se reproduzcan dentro de, de, de, de, de santuarios. Sí, no claro. queremos que animales exóticos, claro. animales que no son de nuestra región, se sigan reproduciendo, porque si esto no se termina más. Por ya, supuesto. Sacamos cual. animales de zoológicos para llevarlos a esos santuarios a reproducirse, me parece que no, no, no es o sea, el fin. Más que animales que nacen en cautiverio, que en, cautiverio, en, cautiverio, de en definitiva lo no, mismo. no tiene sentido. Los, con, los condenamos a vivir en cautiverio. Tal Exacto. Cual. Hemos visto, como bien decía Clarita, muchas actividades tuyas, pero bueno, una de las más trascendentes fue este lugar con los perritos salchichas. ¿Cómo vivenciaste esta situación? ¿Cómo lo viviste desde lo personal, desde lo emocional? Porque hay que tener una interés muy grande para poder afrontar este tipo de situaciones tan duras para los que amamos los animales, como es tu caso, obviamente. Sí, verdad, no es fácil. Este, este caso en particular fue bastante terrible. Ya veníamos de muchos allanamientos a, a criaderos. Uh -huh. Eh, yo tengo algo muy particular, acá es que hacemos ese tipo de procedimientos que nos metemos en lugares, que allanamos, y es como se vive todo un día, es una locura, que vas viendo cosas que no puedes creer. Después, son dos días después que es increíble que estoy en Tama O sea, claro, terriblemente. Agotado. Me, me, me cae en estrés encima. Uh -huh. Terminas agotado. Terminas agotado porque no, no, no, no es fácil. Eh, te consume mucha energía, es triste, o sea, uh -huh. se ven situaciones terribles, eh, obvio que dentro del lugar murieron varios perritos, pues ya estaba en situaciones de límites, llegamos nosotros justo a tiempo, muchas mamás preñadas, bebés recién nacidos, era todo un desastre. Pero siempre trato de ser fuerte y, y entender de que lo que estamos haciendo es salvar lo más podemos y tratar también de cortar esto. De, de, uh -huh. mostrando, mostrando lo que hay detrás de un lugar así, eh, mucha gente me habla y me dice, che, pero yo no sabía que... Sí, gracias por mostrarlo. Entonces, claro. ya cuando recibiste uno, dos, tres mensajes de ese tipo, son tres personas que no van a comprar animales. Uh -huh. Seguro. Hay que, hay que seguir luchando para que esto termine. Y para cerrar, Fer, sabemos que muy pronto, bueno, porque vos en las redes lo has compartido, vas a ser papá, vas a tener tu, tu primer bebé, formar allí tu familia. Me gustaría preguntarte que... ¿Con qué mundo soñás para ese bebé? Porque claro, vos, parte de tu lucha tiene que ver con el futuro que están construyendo para las próximas generaciones en la cual está incluido tu futuro hijo o hija, ¿no? Sí, bueno, justamente cuando me enteré que voy a ser papá me fueron un montón de sensaciones porque voy a ser papá primerizo y me dio más fuerza para seguir luchando porque yo no uh -huh. quiero que mi hija o hijo eh, eh, nazca y, y tenga conciencia y vea animales encerrados, animales sufriendo, explotación animal, entonces me dio mucho más fuerza para seguir, para seguir con esto, y sueño obvio que en un mundo para los animales que sean libres, cada, uh -huh. cada, cada especie en su lugar, cual? Y basta con la, la, la, manip la manipulación de, de animales, basta de que los humanos creamos de que ellos son un objeto para nosotros, los animales uh -huh. tienen que estar en sus hábitats, y la, la real lucha, la real lucha que hay en todo esto es que ellos sigan viviendo en sus hábitats y en sus lugares en libertad. Uh -huh. Y me parece que el mejor mensaje de amor que se puede fue a un, a un nene chiquitito es que si quiere ver un animal, mami, quiero ver un león, quiero ver un tigre, y bueno, hoy tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas, si no, viajecito a África. Creo que lo mejor que claro. podemos hacer es mostrarles e inculcarles que los animales tienen que estar libres. Tal cual. No, no, no es un entretenimiento para nosotros. Por supuesto. Fer, gracias por tu trabajo, la verdad que es una admiración profunda eh, la que sentimos por todas las personas que realmente son los portavoces uh -huh. de estas luchas, no los que llevan la bandera. Así que gracias por representar a tantas personas que aman a los animales y bueno, por el ratito que nos brindaste para esta entrevista. No, gracias a ustedes por, bueno, por obvio, por mostrar estos temas que son muy importantes. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando y lo que tenemos que hacer y el laburo que nos queda todavía. Que todo esto juntos, si todos estaríamos en la misma, esto se terminaría enseguida. Sin dudas. Fer, Un abrazo grande y aplauso. Gracias. abrazo, gracias. gracias.